El senador Espinar. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, como han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, quería sumarme a las palabras del presidente del Senado y del resto de oradores respecto a la muerte de, de Laura Huelmo, asesinada por el machismo en nuestro país. Miren, señorías, esto es el Parlamento de España, aquí está sentado el Gobierno, Creo que, no, que tenemos que hacer algo más que rasgarnos las vestiduras. Tenemos que hacer política y tenemos que invertir recursos en que la lacra que es el machismo en nuestro país, que se está llevando a cientos de vidas cada año, termine de una vez. Y eso pasa por invertir, pasa por hacer política y pasa por poner recursos en formación y en prevención de la violencia machista en nuestro país. Gracias. En segundo lugar, señor presidente del Gobierno, bienvenido a esta Cámara. Le agradecemos mucho que comparezca en el Senado. No es habitual en la historia de nuestra democracia que los presidentes del Gobierno vengan a comparecer a la Cámara de Alta. Usted, usted lo ha hecho al poco tiempo de ser presidente del Gobierno y se lo agradecemos. Usted lo ha hecho por dos motivos. Lo ha hecho a petición propia para hablar de política general y lo ha hecho a petición del Grupo Popular para hablar de migración. Si me permite, voy a empezar por esta segunda parte y voy a ser muy breve al respecto para que después podamos tener un debate eh, más amplio sobre política general. Miren, el Partido Popular, ya se lo dijimos en verano cuando solicitaron esta comparecencia, solicita hablar de una supuesta crisis migratoria con datos que no, que no permiten, sencillamente no permiten hablar de ninguna situación excepcional en nuestro país, salvo... salvo la del millón de compatriotas que se fueron de nuestro país en los años de la crisis por la nefasta política económica que hicieron ustedes, salvo la del millón de compatriotas que se marcharon de nuestro país porque aquí no encontraban empleo ni oportunidades y que ustedes no hicieron absolutamente nada para que pudieran volver. Ustedes hablan de migración como arma arrojadiza y no como política de Estado. Ustedes hablan de migraciones como una forma de competir electoralmente por la extrema derecha porque ustedes no tienen ni programa ni proyecto de país. Recompongan, señores del Partido Popular, su partido, recompongan un proyecto para España y dejen de echar carreras por la extrema derecha que solo les van a llevar a la insignificancia electoral. En materia de, en materia de migración, señor presidente, solo hacen falta dos cosas. Una, garantizar los derechos humanos de las personas que vienen a nuestro país y que no representan en datos ni un aumento cuantitativo respecto de los últimos años. Ni en comparación con el resto de países de nuestro entorno, un dato ni mucho menos preocupante. Y segundo, y esto es más importante, necesitamos poner en marcha una operación retorno de los jóvenes y de las personas que abandonaron nuestro país, en lo que usted ha calificado, y yo estoy de acuerdo, como década perdida, apostando por el empleo y por el talento. Esa es la política migratoria que desde mi grupo parlamentario le recomendamos y le pedimos a su gobierno. Y vayamos a la a la comparecencia a la comparecencia a petición propia para hablar de política general del señor presidente del gobierno señor Sánchez en este país creo que coincidimos en este diagnóstico vivimos al menos tres crisis vivimos una crisis económica y social que tiene al 25% de nuestros compatriotas en riesgo de pobreza después de una década de políticas de austeridad tenemos una crisis institucional y de representación en el marco de la Unión Europea en el marco de la Jefatura del Estado en el marco de las instituciones de la política española en general y tenemos una crisis territorial con un modelo autonómico que a derecha, a izquierda, a centro y a periferia se manifiesta agotado. Señor presidente del Gobierno, hablaba usted en su intervención inicial de los 40 años de la Constitución del 78, tuvimos un debate al respecto la semana pasada en esta Cámara y mi grupo sostenía la siguiente posición. Hace 40 años la transición a la democracia en nuestro país fue un éxito. Hace 40 años la Constitución representó un proceso de avance histórico, pero de eso, señor presidente, hace ya 40 años. Y algunos de los elementos que dieron lugar al pacto constitucional en nuestro país están agotados o están quebrados. Y están agotados o están quebrados por una distinción doctrinaria, que seguro que el señor presidente conocerá, que es la distinción entre la Constitución formal y la Constitución material. Una cosa es lo que dice el texto que aprobaron eh, los españoles en el año 78 y otra cosa es cómo ha evolucionado el pacto que dio lugar a ese texto. El pacto de rentas, el pacto territorial, el pacto social que dio lugar a la Constitución española del 78. Hoy ese pacto... Está quebrado, lo quebraron las élites en nuestro país en los años de la crisis económica rompiendo con nuestro modelo de bienestar y hoy ese pacto está quebrado en lo territorial porque hoy el estado de las autonomías no recoge, no responde a los retos territoriales que tiene nuestro país y por tanto tendremos que hablar de esas tres crisis y tendremos que hablar de esas tres crisis con un horizonte constituyente, señor presidente, con un horizonte de cambio en nuestro país que actualice 40 años después la Constitución a las demandas que nuestro país tiene. Esta situación requiere de impulso político, requiere de iniciativa, requiere, requiere de que nosotros tiremos de usted, pero también de que usted se atreva a hacer una segunda transformación democrática de España 40 años después. Y eso requiere... Eso le interpela a usted. Usted tiene que tomar la iniciativa. Usted, si me lo permite, se tiene que poner al frente de este país. No vale con ocupar la presidencia del Gobierno. Hay que ejercer la presidencia del Gobierno. Hay que darle impulso a las reformas y hay que tener posición sobre los debates que lidere a la sociedad. Cuando le hablo de una segunda transformación democrática de nuestro país, le hablo de transformar nuestro país, sobre todo, en tres ejes. En primer lugar, en nuestra relación con la Unión Europea y en cómo impulsamos cambios en la Unión Europea. Mire, la Unión atraviesa la mayor crisis desde su creación. En eso creo que estaremos, que, estaremos de acuerdo, que estaremos de acuerdo usted y yo. La Unión ha representado en los últimos años, decía usted en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, que la Unión Europea superará los errores que cometió en la gestión de la crisis económica. Yo deseo que la Unión Europea supere los errores que cometió, pero no son errores cualesquiera. La Unión Europea ha representado un modelo fallido de integración, porque la Unión Europea no ha servido para que los distintos estados que la componen en un momento de crisis económica global y en un momento de crisis de la globalización pudieran afirmar su soberanía para avanzar en democracia. La Unión Europea representó una estructura de poder al servicio de intereses que no eran los de la democracia y que no eran los de la ciudadanía. Y, por tanto, hay que darle una vuelta al modelo de la Unión Europea que hoy, ya digo, está en crisis y al borde de la quiebra con el Brexit. Eso pasa porque España encabece a los países del sur, porque España lidere un bloque mediterráneo y un bloque del sur de Europa que le diga a la señora Merkel... Y a los países que han liderado la Unión Europea en los últimos años una cosa muy sencilla y es que nosotros no queremos ser miembros de la Unión Europea para ser una colonia, que nosotros queremos ser miembros de la Unión Europea para comer en la mesa de los mayores, si me permiten la expresión. Nosotros queremos ser miembros de la Unión Europea para lo que los españoles impulsaron la integración europea para lo que un gobierno socialista hace muchos años nos incluyó en la Unión Europea, que es para modernizar este país y para equipararnos en derechos, en salarios y en bienestar social a Alemania, a Holanda y a Bélgica. No para que la señora Merkel nos imponga un 2% de déficit cuando después viene Francia y aplica un 3,5%. Nosotros y nosotras, señor presidente, queremos ser europeos como todos los demás y que no haya países europeos de primera y de segunda. Y para eso hace falta liderar una posición del sur y del mediterráneo en la Unión Europea. Y eso, señor presidente, permítame que se lo diga, usted no lo ha hecho y lo tiene que hacer. Usted se tiene que remangar y tiene que impulsar un eje mediterráneo y del sur en la Unión Europea. El segundo eje para la segunda transformación democrática de nuestro país tiene que ver con el modelo territorial. Mire, yo he escuchado con muchísima preocupación a los llamados varones de su partido en los últimos días. A mí no me preocupa a mí no me preocupa ...que tengan un discurso diferente al que tiene usted, ni que tengan un discurso eh, durísimo frente al independentismo en Cataluña. A mí lo que me preocupa es que estos señores de la derecha, de las tres derechas, tienen un discurso que estrecha a España. Tienen un discurso que hace a España cada vez más pequeña... Ellos apelan al origen y a la grandeza y al pasado, pero en realidad estos señores están haciendo España cada día más pequeña. Hay dos millones de compatriotas en Cataluña que se declaran independentistas y estos señores les quieren expulsar. Cada vez que viene alguien a España a buscarse la vida y a buscar trabajo, estos señores les quieren negar los derechos humanos y les quieren expulsar. Al millón de compatriotas que se han marchado de nuestro país, estos señores no les quieren dejar volver porque hacen políticas que hacen este país invivible. Estos señores de la derecha están estrechando España. Y, por otro lado, los independentistas afirman Cataluña y afirman una Cataluña independiente y se quieren marchar. Y hay un hueco en este país, señor presidente. Necesitamos afirmar un proyecto de España frente a quienes la estrechan. Necesitamos un proyecto, permítame la expresión, de patria grande frente a los estrechadores de patrias. Necesitamos una España progresista, democrática y avanzada y necesitamos que el Gobierno la lidere. Necesitamos un proyecto de España para contraponerle a los independentistas, para decirles que por supuesto que ellos van a caber en un proyecto de España que reconozca la pluralidad de este país, que reconozca, acuérdese de cuando usted decía esto, que somos un Estado plurinacional y un país de países, y que le diga a la derecha que su proyecto de estrechar España, que en el fondo es funcional al proyecto de los independentistas, es un proyecto fracasado y de pasado. Nosotros le pedimos que afronte el agotamiento del modelo autonómico y que afronte con nosotros la reforma de la Constitución para construir una patria grande, un país de países que se vea como es, plural, diverso y compuesto por diferentes sensibilidades. Un país que no expulse a nadie, un país que no deje a nadie atrás y un país que construyamos todos y todas, juntos, afirmando una España unida, pero una España unida en lo que es un país de países, un Estado plurinacional. Y el tercer eje para la segunda transformación democrática de nuestro país es el que tiene que ver con la transformación económica. Y, señor presidente, me preocupa lo mismo que me preocupa respecto a la idea de España. Me preocupa que ustedes claudiquen. Me preocupa que ustedes le compren la idea de España al Partido Popular y que ustedes le compren la política económica a los burócratas de la Unión Europea y a la derecha. Me preocupa que ustedes no se atrevan a impulsar una verdadera transformación democrática. Usted se tiene que remangar de verdad y usted tiene que hacer todo lo posible para que haya presupuestos generales del Estado porque usted no se puede permitir otro año en el Gobierno con los presupuestos del señor Rajoy. Usted tiene que, deber, usted tiene que, usted tiene que revertir la dinámica de pérdida de peso de las rentas del trabajo en la economía. En el discurso que ha hecho usted, que ha sido un discurso muy largo al principio, se ha pulido el, el problema del empleo en nuestro país en un minuto y medio. Y es el problema fundamental que tiene que afrontar un gobierno progresista en nuestro país en este tiempo. Nosotros tenemos que revertir el problema fundamental que tiene nuestra economía, que es que las rentas del capital cada vez pesan más en la economía y las rentas del trabajo cada vez pesan menos. Y para eso hace falta apostar por aumentar los salarios, que sé que ustedes lo van a hacer comprándonos la propuesta de subir el salario mínimo interprofesional, pero no vale solo con eso. No vale solo con poner en el BOE lo que los de Podemos le hemos pedido por activa, por pasiva y por perifrástica respecto al salario mínimo interprofesional. Para eso hay que modernizar el modelo productivo, para eso hay que generar inversión. Para eso, el ministerio que usted tiene de Transición Ecológica tiene que ser algo más que una postilla cuando se habla de medio ambiente en los discursos. Tiene que ser una apuesta efectiva por transformar la industria de nuestro país, por levantar un modelo industrial en nuestro país. Y para eso hace falta recursos y hace falta inversión. ¿De dónde salen los recursos y la, in y la inversión? de la fiscalidad, señor presidente, de la fiscalidad de las empresas que no pagan impuestos. Es que en nuestro país las empresas del IBEX 35 están pagando de media al año un 7%. Es que una empresa como el Corte Inglés hace tres años que no pasa por caja a final de año con Hacienda, que paga cero patatero, como decía el otro, de impuestos eh, año a año. Y esto sucede porque hay una regulación que está permitiendo que las rentas del capital no paguen impuestos. Claro que tenemos que bajar algunos impuestos a los ciudadanos, pero también se los tenemos que subir a las grandes empresas. Claro que tenemos que eliminar las barreras a los autónomos en nuestro país para que puedan ejercer su actividad sin tener que pagar antes de cobrar un solo euro. Tienen que pagar después de cobrarlo. Pero para eso hay que hacer posible un modelo productivo que genere un círculo virtuoso en la economía en nuestro país. Ese ciclo empieza por la inversión productiva, sigue por el aumento de los salarios y después se activa con el consumo. Las empresas de nuestro país que cerraron en los años de la crisis no cerraron porque pagaban salarios muy altos. Eso no es cierto, ni porque tuvieran que despedir trabajadores. Cerraron porque no había capacidad de consumo en los bolsillos de los españoles. Para que haya capacidad de consumo en el bolsillo de los españoles hay que apostar por una reforma de nuestro modelo productivo. La transición ecológica no puede ser solo el nombre de un ministerio, tiene que ser una realidad. Hay que apostar por cambiar la fiscalidad y hay que apostar por mejorar los salarios de los españoles. Dicho esto, permítame una reflexión final. Usted, señor presidente, es el ejemplo, quizá el único, de un dirigente socialdemócrata clásico que ha esquivado la crisis de la socialdemocracia en la Unión Europea en los últimos tiempos. Recuerde, señor presidente, que usted fue elegido secretario general del Partido Socialista subido en una ola de cambio. ¿A usted no le eligieron secretario general del Partido Socialista haciendo lo que hacían los secretarios generales del Partido Socialista hasta ese, hasta ese momento? Usted hizo una cosa diferente y dijo cosas diferentes. Usted fue presidente del Gobierno apoyado en una mayoría de cambio en nuestro país. Usted no fue presidente del Gobierno porque ganara las últimas elecciones generales. Usted fue presidente del Gobierno porque construyó en el Congreso de los Diputados una mayoría de cambio contra los... Vaya terminando, del señoría. Sí, ya termino, señor presidente. Usted fue, fue presidente del Gobierno porque construyó en el Congreso de los Diputados una mayoría de cambio que sirvió para dejar al señor Rajoy en el pasado y al Partido Popular en la oposición y muy bien que le ha sentado a nuestro país. Pero no se olvide de que usted fue secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno subido en una ola de cambio. Si usted claudica, si usted claudica de defender una España democrática, una patria grande frente al estrechamiento de la derecha, si usted claudica de hacer una política económica al servicio de la ciudadanía, la ola de cambio se lo va a llevar por delante. Usted no tiene derecho, señor presidente, a ser plano en sus intervenciones. Usted no tiene derecho, señor presidente del Gobierno, a no tomar la iniciativa. Usted tiene que hablar de valores, usted tiene que hablar de política, usted tiene que transformar este Termine, país. Señoría. Y para eso sabe que cuenta con nuestro apoyo. Muchas gracias.